Podemos decir 500.000 cosas. Podemos hablar de 500.000 chorradas. Pero no, no. Este es el primer programa. ¿De qué vamos a hablar? Si total, o sea, tenemos la poesía de mente, la que... Pero es que no se me ve la mano. La que hice ayer. La tenemos ahí para poner. Tenemos una... Ya casi van a ser una hora y cuarto de vídeo. Del que... Quizás o no sacaremos cosas, ya veremos. Igual se borra todo. Igual cuántas veces habré dicho ya que se borra todo. Bueno, sí, es bueno. igual. Eh, y eso. Y...